Soy Elvira Nieto, eh, voy a hacer una presentación muy rápida de mí, de mi carrera. Soy ingeniera informática. Eh, bueno, tengo una experiencia en el, en el sector de las nuevas tecnologías de, de más de 20 años, en la que principalmente he trabajado para desarrollo de software, pero también tuve en mi carrera profesional, estuve tres años, eh, siendo responsable de, de un centro de procesamiento de datos, concretamente el CPD del edificio Bluenet, en el que bueno, albergaba servidores no solamente de la empresa Isotrol, que era la, para la que yo trabajaba en aquel momento, sino que también eh, garantizábamos el eh, servicio para otras empresas del propio edificio. Eh, bueno, he sido presidenta... Bueno, una de las cosas por las que yo, que yo defiendo y abogo es que la necesidad de, de participar y de, y de colaborar con las comunidades tecnológicas, ¿vale? y prueba de ello ha sido también lo que ha sido mi carrera profesional. He llegado a ser presidenta de la de la Asociación Iniciativa Foco que es una asociación de Málaga que, que principalmente defendía el software libre y, por ende, el conocimiento libre. Nos encargamos sobre todo de organizar eventos formativos de, de tecnología. Eh, he sido socia fundadora de la, de la comunidad Pinga Programadora, de aquí de Sevilla. Eh, bueno, Hoy día sigo perteneciendo a la comunidad de Pinga Programadoras. Eh, Ping A Programadoras además está dentro de la metacomunidad SVQTEC, igual que la comunidad de, de Wordpress. Os invito a que os paséis por su página web y conozcáis otras comunidades que, que pertenecen a esta metacomunidad. Y bueno, y aparte de todo esto, pues soy alpinista y como me gusta eh, poner mi, mi punto de vista ¿no? y, y ayudar a que las cosas salgan mejor, pues llevo ya tres años siendo asambleísta de la, de la Federación Andaluza de Montañismo. Bueno, no me llevo bien con este ratón. <ríe> Ay, Dios. Está la flechita. Jolín. de Vale, hoy estamos hablando de Suburcotex, que es una metacomunidad que existe aquí en Sevilla, que uno de sus principales objetivos es dar visibilidad a todas las comunidades tecnológicas que hay en la ciudad. ¿Vale? Y hoy día, bueno, pues la forma más de una veintena de, de comunidades tecnológicas. ¿Vale? Bueno, esto es un, una diapositiva con, con un ejemplo de muchas de ellas. ¿Vale? ¿Qué vengo a contar? Vamos a lo que hemos venido. Bueno, pues voy a, a contaros un poco eh, un ejemplo real de un proyecto que, que ejecuté como jefa de proyecto en la empresa eh, Solutia Digital Health que es una empresa que pertenece al grupo de empresas Grupo Solutia. ¿vale? Y, y concretamente, aunque realmente es una aplicación móvil, eh, como esto es la comunidad de WordPress, pues a contar cómo el uso que hicimos de un WordPress headless ¿vale? en este proyecto. En un WordPress headless no es más que utilizar el WordPress que todo el mundo conocemos, pero solamente eh, vamos a hacer uso de la capa de, de backend, ¿vale? es decir, donde se gestionan los contenidos. Y los datos maestros, ¿vale? De, del WordPress. La interfaz, lo que es la capa frontal, la capa visual, no se utiliza en este proyecto. Aunque es verdad que si entras en, si te sabes la dirección, puedes llegar a acceder a lo mejor a esa interfaz, pero no vas a ver nada. Lo que hay es una página de inicio con un fondo eh, que nos dice mucho y, y poco más, ¿vale? ¿En qué consiste la aplicación Actúa? Bueno, pues la, la aplicación móvil Actúa es una aplicación que nos encarga la Consejería de Salud y Familia a la empresa Solute Digital Health, ¿vale? que está dirigida a usuarios a adolescentes y personal sanitario. Y su objetivo principal es detectar de manera precoz eh, mujeres que pueden estar sufriendo una situación de maltrato. Y se trata de detectarlo de manera precoz, pues, por ejemplo, en la, en la consulta de atención primaria, pues va una mujer con una serie de, de situación que al médico se le, se le pueden levantar un poco las alarmas de que puede estar en una situación de maltrato entonces, el, ahora lo vamos a ver vale, rápidamente, el médico a través de esa app eh, va a entrar en una sección donde va a seguir un protocolo guiado de preguntas donde va respondiendo lo que él va detectando y preguntas que le va haciendo a la paciente y en base a la respuesta eh, va, va siguiendo un árbol de decisión que al final le va a decir a ese médico si de verdad esa persona puede estar en, en situación de maltrato. Bueno, la tecnología base de, de esta aplicación, además de Wordpress, de un Wordpress Headless, utiliza la propia API Red de Wordpress y, está y lo que es la aplicación móvil está desarrollada con Ion, I, I, I, Ionic. Bueno, agradecer a Solutia que me haya permitido hablar de esta aplicación, ¿vale? Porque, bueno, yo ya no pertenezco a Solutia, estoy en Inetum en la actualidad. Pero, y entonces, claro, para hablar de un proyecto de ellos he tenido que pedir permiso, pues, eh, mi agradecimiento para que nos haya permitido conocer eh, el uso de WordPress en en este proyecto. Vale, vamos a hacer una, una navegación rápida por lo que es la app móvil para situarnos. Vale, bueno, la, la app actúa hoy día, la podéis descargar de, de los market de Android y de iOS, ¿vale? Porque, como he dicho, está desarrollada en Ionic, con lo cual, desarrollo híbrido que sirve para, la, para ambas plataformas. Vale. A nada más acceder pues bueno pues hay una, un par de pantallas en modo slide vale donde hace una breve introducción de la app y como he dicho está está dirigida a adolescentes y a personal sanitario vale aunque aquí pone población general es porque bueno iba a haber una fase posterior donde también iba a ir dirigida a adultos no solamente a adolescentes para la parte de, de adolescentes pues eh, había como una, un test como ir respondiendo a las preguntas, ¿vale? Si critica tu forma de vestir, si te insulta, si te impone reglas, bla bla bla, ¿vale? Si no a veces. Vale. Entonces, bueno, hoy, bueno, al final te sale una barrita, lo he pasado muy rápido, donde te dice eh, cómo es tu relación, ¿vale? Como de, de tóxica puede ser tu relación. Vale, luego tiene una pantalla, pues, con teléfono, con información de. De recursos y teléfonos. ¿Vale? Esto me quiero parar un poco, ¿vale? Esto es la típica pantalla, pues, pues donde tienen los teléfonos más importantes para pedir ayuda, ¿vale? Incluso, incluso, estos son slides. ¿Vale? Incluso puedes abrir una, una conversación de WhatsApp con el 016 ¿Vale? bueno, vienen direcciones y teléfonos de interés según tu provincia. ¿Vale? Centros de la mujer. ¿Vale? Pues nada, aquí estamos, como veis, aquí estamos viendo lo que es, se puede decir que es información que a lo mejor eh, no, es, no es susceptible a cambios frecuentes, ¿vale? Y está organizada en distintas pantallas. Si nos vamos a, por ejemplo, al, al perfil de personal sanitario, bueno, le pide el nombre de, del médico, no, no hay login ni nada de eso, ¿vale? Vale, estos no son obligatorios. Y aquí decimos que somos de yo pensé, de medicina. Vale. Esto es más por, por tener un registro estadístico, ¿vale? Del uso que, que hace los, el personal sanitario de esta aplicación. Entonces, pasos a seguir ante una posible situación de maltrato. Pues aquí es lo que os he dicho. Empieza a hacerle preguntas, ¿vale? Bueno, esto primero es la información inicial. Se le pregunta por las iniciales del paciente. No se dan datos sensibles, ¿vale? No se aporta en ningún momento datos personales. ¿Vale? Y bueno, dices si eres de atención primaria, ahora eres de un, un personal de medicina de urgencia. ¿Vale? Y ya empiezan las preguntas, ¿cómo debes actuar? ¿No? Pues esto es, como un, es un paso guiado en un orden, entonces va un poco seleccionando, pues antecedente. ¿Tienes relación de maltrato previa? Pues si te dice que sí la paciente, pues lo marcas. vale Y así todo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, al final, no, no es muy largo, ¿vale? No, no lo voy a hacer hasta el final, pero es para que os hagáis una idea. ¿Vale? Al final, pues te hace un informe PDF que se lo podrá mandar el médico a su correo electrónico, ¿vale? Para luego re registrarlo. ¿Vale? Igualmente, en la sección de personal sanitario, vaya, bueno, también hay apartados de, de información, de, de protocolos de actuación, que es información también poco susceptible... A, a cambios, ¿vale? Entonces, ¿volvemos a la presentación? ¿Bien? F11, pantalla completa, ¿no? Vale. Vale, entonces, ¿por qué, ¿por qué elegimos GDL Wordpress como una posible solución a, a este proyecto? Bueno, como adelanté antes, eh, el WordPress nos permite eh, separar lo que son los datos y los contenidos de lo que es la interfaz, ¿vale? Lo que es la, la presentación de, de para lo que estamos acostumbrados a utilizar WordPress de manera habitual, que es como un blog o una página web, ¿vale? Eso además nos posibilita que podamos tener, pues, o sea, pues tenemos nuestro gel de WordPress, donde están los contenidos y todos los datos de, de interés de nuestro proyecto, y a través de, una, de la propia API REST de WordPress, que desde la versión 4.4, si no recuerdo mal, creo que luego lo, lo pongo en una diapositiva, la API REST ya viene incluida en el core de, de WordPress cuando te lo descargas, no tienes que instalártelo aparte. ¿vale? Entonces, como está separado de lo que es la capa de presentación, eso nos permite que para un, una misma capa de datos maestros, desde distintos tipos de presentaciones, formatos y dispositivos, podamos eh, consumirla ¿vale? Eh, al, al estar centralizada y a comunicarlos a través de la API para poder extraerlos y luego mostrarlos donde queramos, ¿vale? En nuestro caso, en nuestro proyecto, la capa de presentación solo es una, es una aplicación móvil, ¿vale? Pero igualmente podría el cliente haber querido que, que también tuvi, que también se pudiera ver a través del PC, ¿vale? El, el contenido, ¿vale? Pero en este caso solamente la han querido para dispositivos móviles. Si lo hubieran querido para más de un dispositivo, esto, nada más que habría que haberlo Hecho una sola vez y habría, a lo mejor, que haber desarrollado eh, la, la interfaz cada una en el lenguaje más apropiado según el formato que quisiéramos. Vale. ¿Por qué nos planteamos utilizar un gel de WordPress? Pues en el, en el pliego de prescripciones técnicas de la Consejería de Salud y Familia mmm, se expresaban dos necesidades que, que nos llevaron a optar por esta solución. ¿Vale? Había una necesidad de... De, de tener elementos de contenidos eh, que fueran mantenibles por, cual, por por un editor de contenido ¿vale? Un editor de contenido que no tiene por qué ser una persona experta tecnológicamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las aplicaciones móviles, tú cada vez que quieres modificar algo de la información de la, de la app, eso te está casi que obligando a volver a subir a los markets de, de iOS o de Android o si tienes alguno tuyo propio, nos obliga a subir una nueva versión de la aplicación. Entonces, eso no lo querían. No, no querían tener que depender de unos informáticos para desarrollar una nueva versión cada vez que quisieran cambiar simplemente un número de teléfono. Por eso antes me paraba mucho en la página web de, lo, de los teléfonos, ¿no? Entonces, ¿qué se nos ocurre utilizar eh, una solución headless de, de un CMS cualquiera de manera que normalmente mmm, no tienes por qué tener unos conocimientos técnico muy grande, muy alto, para poder modificar un simple texto, ¿vale? Elegimos el WordPress porque, bueno, es, el, es uno de los CMS más populares que hay en la actualidad, ¿vale? Además, es muy intuitivo de utilizar, lo utiliza mucha gente que no, que no es eh, tecnológica por defecto, ¿vale? Incorpora, tiene su propia API REST, eh, que, que como he dicho antes, desde WordPress 4.4, ya viene incluso integrada en el propio código de core, en el, en el propio núcleo de WordPress, no hay que instalar nada aparte. Luego, bueno, he querido un poco indicar que hay que habilitar eh, Courses en la API de WordPress, ¿vale? Eh, esto se añade en el function.php. Y simplemente lo que tenemos que, lo que realmente tenemos que empaparnos si queremos desarrollar, si queremos utilizar el GL de WordPress, eh, es pues, ver los endpoints que, que contiene la API Es lo único que deberíamos de, de consultar en el manual y, y ver la potencia que tiene y todo lo que podemos hacer, ¿vale? Aparte, estos endpoints los podemos personalizar, podemos incluso personalizarle con campos adicionales que nos venga bien a nuestro proyecto e incluso podemos añadirle nuevos endpoints que nosotros necesitemos en nuestro proyecto. ¿Vale? ¿Y qué nos, qué nos permite la API Red? Pues, además, de, nos permite acceder tanto a las páginas, a los posts de si, si queremos utilizar la función de blog del WordPress, contenido multimedia e incluso los contenidos personalizados que, que definamos por nuestra cuenta, ¿vale? Con el plugin adecuado. Eh, Luego, aparte, la otra necesidad que quería el cliente era que la app funcionara en modo offline, ¿vale? Esto también nos ayuda a Heller WordPress, porque, bueno, si hay conexión a internet, pues no hay ningún problema. El dispositivo móvil tiene conexión a internet, con, llamando a los endpoints eh, adecuados eh, de la API REST, pues haces la consulta al servidor donde tienes instalado tu, tu Heller WordPress y te trae la información en tiempo real. Si no hubiera conexión, pues lo que nosotros lo solucionamos estableciendo operaciones de sincronización entre lo que es la memoria, la base de datos local del dispositivo y, y la base de datos de, del Wordpress que tenemos en remoto. Entonces, si veíamos que tenía conexión, hacíamos una comprobación de si habían cambiado los datos, si era así se lo traía a la base de datos local del dispositivo, y si, y si no tenía conexión a Internet, pues tiraba de la última versión que tuviera en el dispositivo eh, del usuario en ese momento. ¿Vale? ¿O estáis entrenando? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Sí? Yo me paro. Si queréis que explique algo más de detalle, me lo decís. ¿Vale? Como, como mira si ha cambiado. Claro, ahí ya me estás preguntando, tema de Ionic, que no soy experta, ¿vale? Bueno, yo estuve en este proyecto como jefa de proyecto, no, no fui la programadora y claro, ya eso ya es según el, ya es el lenguaje que tú utilices para la capa de presentación, pues tendrás un mecanismo pues, para, para ver si ha cambiado, ¿vale? Pero ahora mismo no te sé responder a eso. Vale. Sé que Ionic tiene, mmm, luego te lo puedo decir si quieres dar una pregunta porque lo tengo... Lo, sé dónde consultar eso, ¿vale? Lo, sé dónde lo tengo documentado. Pero ya es una pregunta específica de lo que utilices, ¿vale? De la capa de presentación. No será, no será mirando a de datos, no será mirando un blog o algo así. En la fecha de. Seguramente en la fecha de modificación del contenido, seguramente. ¿Vale? Y lo comparas a lo mejor con la fecha de actualización en el dispositivo, en la base de datos local, del dispositivo. Vale, una vez que elegimos que vamos a, que vamos a utilizar GL eh, WordPress. Claro, ahora tenemos que pensar cómo vamos a estructurar la información en el propio WordPress de, un, de manera que se pudiera automatizar en, en, en, en exactamente la, la información que va en cada pantalla de la app. Vale, voy a volver a, a la aplicación móvil. Vale, ¿por qué? Porque no todos los contenidos de la app al 100% se gestionan en el Wordpress. Es que eso se me ha olvidado comentarlo. Solamente son algunos. Por ejemplo, el protocolo de actuación, el, el paso a paso del médico, ese test que tiene tan largo, eso, eso era tan enrevesado y era tan, tan estaba tan ramificado en preguntas y respuestas que, no, que eso era imposible. Eso si lo quisieran cambiar, eso habría que hacer una nueva versión de la app. ¿Vale? Pero, en cambio, lo que os he comentado, las páginas de más bien informativas, perdón, que este no hay. Aquí. Las páginas informativas están, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Que había eh, pantallas con una, o sea, zonas, secciones del app con una sola pantalla y secciones con varias pantallas. Entonces, claro, teníamos que buscar la manera de cómo estructurábamos esto dentro del propio CMS, para que de manera, desde Ionic, o sea, desde lo, lo que es la aplicación móvil, se pudiera automatizar el hacer las consultas utilizando los endpoints de manera que fuera como un, siguiendo un patrón, un automatismo, ¿no? Vale. Entonces, como he dicho, pues eso, pues hay información en una sola pantalla y con varias. Esta en concreto tiene varias, ¿vale? Que puedes acceder a cada una de ellas, todo está relacionado con la misma sección a modo de slide. Bien, entonces, ¿qué decidimos? Esto es lo que acabo de decir, de una o varias pantallas. Vale, pues decidimos que si la pantalla tiene solamente una página, una o sea, si la, si la sección solamente tiene una página, una pantallita, pues eso va a ser una page eh, padre, que cuelga directamente de raíz de la estructura de contenido de WordPress. Y si tiene más de una, pues vamos a tener... Una page que va a ser de padre y luego cada pantalla son eh, page hijas, ¿vale? Que a su vez entre ellas pues son hermanas, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Eh, cuando sacamos la primera versión de la aplicación, que sabíamos los contenidos iniciales que iba a tener la, la app, pues definimos todas las pages que vimos necesarias, pues páginas principales para cada sección y luego ya en base a si eran más de una pantalla o no, pues creamos páginas hijas. ¿Qué pasará en el futuro si quieren cambiar algo? Pues, si el editor le da por eliminar una de esas pages que hemos entregado en el servidor, pues, eso va a hacer que la app vaya a provocar un error. ¿vale? ¿Por qué? Porque la app va buscando los contenidos en base al ID de cada una de las pages de cada sec sección. ¿vale? Aquí lo pongo, lo del ID. Eh, ahora, si quiere agregar pantallas nuevas, forzosamente tienen que ser eh, pages hijas de page padres que ya existan. Si lo que quieren es añadir una nueva sección ¿vale? o una nueva pantalla padre única, ahí también estaríamos obligados a hacer una nueva versión de la, de la aplicación. ¿Vale? Pero mientras lo que quiera crear nuevo, pantallas nuevas, sean hijas de una que ya existe, eh, perfectamente lo puede agregar sin necesidad de generar una nueva versión de la aplicación. ¿Vale? Luego, es súper importante utilizar el campo orden dentro de las pantallas hijas. ¿Vale? Y Entonces, cada vez que tú generas una nueva pantalla hija, puedes perfectamente cambiar los órdenes, las puedes reordenar como tú quieras dentro de sus hermanas, que la aplicación perfectamente va a saber ordenarla en base al nuevo orden que le hayamos, le hayamos puesto, ¿vale? Y luego, solamente antes en la diapositiva de antes, el, los títulos de cada page, le añadimos también el orden en el campo título. Pero esto en realidad no lo utiliza el código, ¿vale? El, el código de la aplicación no lo utiliza, es solamente para mejorar la experiencia de usuario del, del propio gestor de contenidos, ¿vale? El título no se llega nunca a mostrar en la app, claro, eso es, concretamente en este proyecto no se muestra, entonces no, nos permitimos esta solución para, para, que no, para que no se perdiera mucho, ¿no? El editor con los órdenes. Y hasta aquí mi presentación, no sé si es muy corta, pero en realidad el proyecto es verdad que, que, que la necesidad que tenía de utilizar el, el gel de WordPress era muy sencillo, nada más que tenían páginas, páginas con contenidos textuales, es verdad que algunas tienen, tienen imágenes, vale que son directamente Ionic se, se trae la pantalla, la página entera con su con su código HTML, con la imagen incrustada y tal, y con CSS, pues le va aplicando estilos y... Y no tenía complejidad, no tenía elementos multimedia, no tenía nada de eso. Eso supongo que será la siguiente fase que están ya en de desarrollo. Pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado, por haber asistido y, y me alegro que os haya gustado.